a todos los participantes en este proceso, a los candidatos, a los electores, al estudiantado, profesorado, al personal todo de apoyo y a ustedes la prensa porque han estado siguiendo a pie juntillas todo lo relativo a este proceso. Eh, celebro sobremanera y doy gracias a Dios que el proceso ha culminado sin ningún tipo de incidencia, todo lo contrario, mucha armonía y mucho espacio democrático.